Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarles desde el Pacífico Mexicano. Es la antepenúltima jornada del Grita por la Paz, clausura 2022. Y ah, nos vamos a la reclasificación y aquí está Fernando Hernández. terreno no toca correctamente, Santos ahora con esta jugada. Aquí desde afuera del área disparo, balón por abajo. El exequipo ahora de Matías Jesús Almeida balón que corta correctamente Padilla, la raspa sin embargo la recupera en el fondo, Suárez, disparo, de larga distancia le pegó este hombre, camisa 9, Leonardo Esa es la diferencia. Ah. Sí, de acuerdo, pero, pero es tan fuerte el contacto por a, para quedarse así tendido. Ya te escucho Paco, porque eso se está tocando a Meredith y en el área, Nito, tiro por abajo, Acevedo, bien. Esta velita rechazada, Dori en dos ocasiones El brasileño la alcanza a zafar El recentro, Bidio, ahí está el cabezazo Díaz, solo remate Sosa tuvo Una perfecta chance De pegarle al balón pero... Escapar Gonzalo Sosa, el hombre que Sin duda alguna se convirtió en la gran figura de su equipo en el triunfo frente al Atlas, aquí viene buena perspectiva, esperan tres en el área, tiro centro, no el escupe, el rebote mmm, ya no llegó, Jefferson Intriago está rechazando Gorriarán pero una jugada con un volumen Torres la pelota se proyecta por el ahí está el remate, la raspa Sosa después Montaño, hay que hablarse a ver, eh, que alcanza a recuperarse tiene Padilla, el relevo de Jorge se instala en el corredor del área, centro por en una renovación en el arco, eh ya cuántos mundiales con Ochoa, ya cuánto tiempo con Talavera, viene preciado, hace el recorte, preciado, prepara, punta, tiro. Visto oh, lo que en el fondo se queda en el regalo. El rechazo inmediato, viene aplicado por la defensa, recuperación de Lozano, toque en corto el servicio. peinado, Solo rebote. Nico con rebote. que va un desviado, que pasa un costado, se está marcando me parece una mano. No sé si antes una posición adelantada, pero Harold Preciado... No sé qué vio el auxiliar de Eduardo Fentanes. Este servicio, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡De Mazatlán! ¡Gol de Gonzalo Sosa, camisa 9, que bolea! Norte y sur, cruzando la pelota de un lado para otro. No hay profundidad, lo intenta ahora Lozano. Aquí viene este disparo. Servicio, avanza velocidad. Aquí está arrastrando la pelota Andrade en el área. ¡Tiro! Le pegó... ¿Qué podemos modificar? ¿Cómo podemos modificar? ¿Por dónde nos están atacando? ¿Mande? ¿No te interesaría trabajar en el bar? Aquí? Eh, pero pero no bien. en este. No en este. <risa> bueno, pues ahí está la tarjeta. Lo siguiente... Entra en Codere.mx, apuesta en vivo 500 pesos o más. ¡Uy, rebote! Pelota que pasa cerca. Y bueno, y si fallas. Regresamos 300 pesos para apostar en la Liga Mexicana. Elige lo fácil. Nada está escrito. El saque lateral, Padilla con el pecho rubio. Juega Moreno por el medio. ¡El disparo! En el punto perfecto. Acevedo, disparo de Pérez Deti. Muy rústico ahí el cuarto oficial. que fue Rantia remote ¡Remate! ¡Panadón! ¡Se está pidiendo el gol! Piconi. ¡Se estira! ¡Vuela como auténtico Superman! ¡Se está pidiendo el gol! ¡Está decidido al 1-1 uno a, uno a rescatar el empate! ¡Dispolo! ¡El cañonazo de Mateus Doria! ¡No solamente sabe rematar! ¡El equipo lagunero! ¡Aquí Rubio! ¡Le zafan el balón! ¡La salida que nos buena! El rebote, disparo, Acevedo le dice que no a Alfonso Sánchez, el balón para Acevedo y bueno pues no hay para más, el batazo de Fernando Hernández se acaba el encuentro, Mazatlán está logrando una gran victoria, le ha pegado a Santos Laguna.